A ver, a ver, a ver, ¿cómo anda manga de su... <risa> Perdónenme chicos, pero yo no quería hacer este video, no voy a ser típico youtuber, ahí genérico, yo no soy tampoco genérico, sí, claro. No, pero a ver, sinceramente el juego ya dio lo que tenía que dar, lastimosamente murió de la peor manera. Los primeros días de noviembre, por ahí, se fue a la mierda el juego, o mejor dicho, a fines de octubre ya se fue a la mierda. El juego la verdad dio lo máximo y se lo respeta pero la gente no lo hizo así que primero la muerte de The Battle este modo de juego usualmente nadie lo jugaba el que me venga a decir eso es porque literalmente llegaba a un rango y ahí se quedaba segundo también hay una cosa que está rota y es el algoritmo de las unidades Tal parece, cada semana el algoritmo de las unidades más utilizadas va rodando Un ejemplo es de que llegando al 100 o al 80 Vas subiendo y subiendo y bueno, bajando <risa> Vas encontrando unidades así, o sea, que literalmente no sirven en el campo de batalla sea Lo único que puedo decirles es que el juego murió de una peor y penosa manera Aún sigue vivo, aún hay gente que juega tanto el online como el Trainers o el Battle Tactic. Pero sinceramente ya dejó un entorno muy muerto el juego. Pero técnicamente se diría que los jugadores mismos mataron el juego y ellos mismos son los que se quejan del juego. Tanto por aquel hijo de puta que dijo el bug choto, pero la verdad eh, tenía todo el derecho, sinceramente. No voy a decir que no lo tenía, pero bueno, el caso. ¿Voy a jugar el rank? Una vez llegado a oro con un deck de facción. Yo que recuerde, cuando traté de subir con la cuenta Tolemaica, eh, plata era re fácil en el momento en el cual salió la... Ah, bueno, un jugador decente, está bien, no está mal Y vos tenés que quitar la mierda, dale capo dale, dava, el micrófono, pari! Charlotte, muy bien Saco Charlotte también, tengo que tener cuidado Ah, se murió, ah, bueno, ahí está Ah, Bueno, listo. Sí. Primera Win Y ahí estamos viendo a Clark A no, no, no, no. Bueno, está bien su acá, ¿eh? está bien Ahí está ahí está. está acá ¡A ah, la mierda, paras! No, ya, ya está, ya. Está muertísimo, boludo. Por favor. Che, como un chaco la joda, vos. Esto no es joda, viste. Tuve dos videos de Pokémon, yo nadie, así que mucha... Mucho misterio, ¿no? hay que ¿no? Es O sea, XD, ¿no? XD. O sea quedas, quedas lol, o sea. Ahí está. Ahí está. Me echando puta boludo, es lo que me gusta de lo mía Me echando puta Ajá, como cogiste esta personita que utiliza los decks de la... De cómo se llama esto Bueno a ver, a este sí, porque... Porque... ¡Boludo! ¡En serio! No, boludo, me, me metieron la pija <ríe> Creo que me metieron una puta unidad así en la jeta Puta madre, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí me asusté A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ah bueno, sí, también, también creo que para mí lo más seguro es que saque soporte metal el look ya que lo pienso no salga otra victoria que salga otra victoria ya bueno, está ¡Listo! ¡Uh! unidades de evaden excepto el Yujotaro eh... ay boludo ya está de acá ¡Ay! ahí está la dificultad que le vengo diciendo ahí está boludo luego se andan llorando boludo que mierda vamos a ver cómo me trata este contrincante Es ¿Sale? ¿Sale? ¿Sale? Oh no, ah, ah, ah. Uh. Deja que me mate, boludo. No baja de rango injustamente, así que deja que me mate, boludo. ¿Cómo no lo utilizo? Y me parece bien por una parte. Mientras eh, voy a estar jugando un ratito, digo voy a estar, voy a estar piteando un ratito. Jugando un ratito y jugando. Eh, a... win ¿Ah? En la vida real me dice muy... Solo por. ¡Ah, puta madre, es mutuo! Buenas, estos monos en. No CXD. Solo 15 días más y bye bye para siempre, idiotas. la estaba avisando, Ella dijo: ¡Coma! Y yo le respondí: ¡Eh! Les cuente una historia perturbadora mía Historia de origen del puño de hierro Ah Andro vieja a México en Scott Andro paga la mitad de la educación externa Amblo se cule a un burr Andro la duro golpea el imperio en Temerit Hola soy Claudia y yo Kale Ok Apocalipsis episodio, ingrese un número Andro despedazada al imperio en de una experto Kale te amo bro, yo eres mío, solo mío La historia es así Yo vi una cola de perro pero me di cuenta que el perro estaba muerto No Ah bueno, máster Kale, eres el Lord Medroly, y le encantas mucho de Medroly Había dos puntos, uno Rusia es de la serie a mi... Hola, mano ¿Quién va para ver cómo Tideli Castro se come unos ojos falsos y pura sangre falsa que todos juntos no da miedo no fu Pero este no es ni el amor, amo, es el mi hermoso, <risa> ¿Alguien se sabe algún chiste? Eso vale tener un que cuando la pones de no le cabello tenga un buen día Lo único que puedo decirles Es que para un tal día, no sé qué día, pero el tal día cuando termine Rackmatch O sea, dentro de tres días supongo, dos, no sé El rango estará así e aí pônei, como que já avancei e estou em platino. Aí é Para que é o vídeo não se sienta tão curto a única, se si leu corrió ou os uma contra um curso dos únicos amigos dentro de Metals Lugatak, para que tenha um desenrolo de personagem insano. Nos versos fluiron contra El PIB que te frena é o tempo, Naruk y contra el pibe rambo, vill y mk las únicas reglas que había en sus batallas era que el primer ded que era a su elección y el segundo no podía tener vaifos les dejo con los versos amiguitos pues mira, estos son los partidarios que tengo tengo a Lenonil, tengo a marco, tengo a tolemayos, tengo a taro, tengo a los marcianos tengo a fio, tengo al profesor, tengo a morden, tengo a duende rojo y tengo a white baby ahora le cure en dónde está? ¿Sabes qué? Me voy a llevar mis partidarios de toda la vida. Chupame la pica. Bueno, Narroco no, Ahí que va. Ahí se me pongo respondido. Ah, el. pon el link, boludo. Ay, no me diga que lo me de boludo. <tose> ¿Cómo dijiste, no, Rook? Todos se volvieron fuertes menos yo. XDXD. <risa> XD, XD. Ey, Vile. ¿Qué pasó? Ahorita está mamadísimo. ¿Qué tiene? Todas Pinto. sus unidades en platino casi. Ya está equilibrado. De que... mujer, yo, yo soy el único La que más evolucionó. La trama no merita. Ver, no la trama. Entonces, en todos los videos a Narrock siempre le van a meter la trama. No, pero boludo, Narrock literalmente tiene una cosa que nerfea todo. Yo <risa> <risa> tengo miedo de eso. Ahorita que me metió al <risa> puto juego, me reventó <risa> los oídos. ¡Ay, what the fuck! <risa> De tan fuerte que venía con los audífonos escuchando música saliendo del trabajo. Es vil. acuérdate que se es Adrián. Mira, hijo de no. puta. <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Hijo ah, ah, de ¡A chingar ah, a su madre! Mi mamá, yo, sí. ¡Hijo de sí. puta! Si tenía algo que literalmente me nerviato. <risa> <risa> es una victoria, ya me acuerdo ya. ¿eh? Mira al hijo de puta. Mira. Ay no. Corre, marcianito, corre. Mira. Ay esa canción. <risa> ah. Tiene en la luz. Me vas a mierda. Me vas a café. No, bueno, me no le va, a sacar, le va a sacar los intestinos y se las va a comer, y después se va a bañar con su sangre Yo te conozco, vida, yo sé que vas a sacar el Ultimate aún No, no, no traje al profesor Te va a sacar 50 Versex Awakening, wey sí. No entiendo cómo hay putos Versex que no duran nada por el puto Su versículo de es inmortal, el hijo de puta. Es que el mío le di caramelos raros, güey. Puta madre, ya sé que quiere hacer este boludo. Ya sé que quiere hacer... Bueno, no sé, pero ¿Qué voy a hacer? No sé. No. ¿Qué va a ser la pregunta? La no, primera que no, le wey La puta madre. ¿Qué mierda? ¿Cómo se digas tú? Tanto... Hijo de... ¿Yo, ¿Yo traje rumi? Sí Chupame la pija, no Qué me pendejo. di cuenta que tenía rumi ¿No te diste cuenta que tenías a rumi? ¡No! Hijo de tu puta madre, no me dijiste que no, que no se valían guaynos pero si sí metiste unidades, box y este... ¿Cómo? No son mujeres, güey. boludo No son mujeres, No, nah, nah, nah, da igual. Por lo menos me hubiera llevado al puto Tolemayo Shadow. No, yo, no, yo digo no, que hay que repetir esta puta batalla, güey. No, esto no se vale. No, no, no, no. No, no, no. no, pues, ¿Machista, no, no. machista, opresor. Nah, ¿sabes qué? Me no, va no, no, la tarde, madre. No. Igual así te voy a romper la madre, güey. Ya no soy feliz. Uh -huh. Mi ex me engañó. No, sí, sí. sí, sí. Te estoy chingando todo el deck y lo único que te queda vivo son los pinches viejos. Es, es Don oh. Cuco desde el cerro, va a darle su fuerza. Sí, ya estoy re muerto. Dime que eres el narco sin decirme que eres narco. Arranco ¿sí? Ah, arranchos. ¿sí? ¿Eso qué vive? Puta madre, ¿por qué corre tanto? ¿Por qué corre tanto? Los pulpos no corrían. ¿Qué es eso? Ahí está. Las mujeres no es bueno para las Eran cuatro viejos, ahora yo no tengo, no tengo uno. ¿Qué le pasó a mi viejo? O sea, no tengo ninguno. No. Es que yo siempre. No, Y el favorito de. No, sí. Nada, ah, nada, yo no. Debe servirme para subir. No hacemos de pinche viejo. No, no, si no. Con puta madre me no, revendió la toga! Vamos a explotar en la... la no. ¡Ah! 20 huevos! 20 huevos! Yo creo que fue culpa del racismo mm. Te amo, güey. Yo solo voy a decir que ya tengo video para mi canal Ah, yo no... yo no grabé nada es que, man, lo que tengo que decir me voy a guardar para mi video. Pero no es necesario que sí. diga para tu video, boludo, Tiene que ser solamente algo así. Hola, ¿qué tal? Yo que sé, algo, uno, No es necesario que diga para tu video. Ok, eh, a toda la audiencia de Mister Orica, muchas gracias por ver este video. Gracias por ver cómo le partimos la madre a Orica. Ya, la juez, y ya pues, se cuida. Sigan, no, no. este, sigan viendo este mesiotuber. Y para ir finalizando, diré mis últimas palabras. Dentro del juego, hemos pasado momentos divertidos, y hemos pasado momentos tristes Hemos conocido a gente buena, como a gente mala Hemos hecho amigos, como también hicimos enemigos No importa el camino que sigamos, no importa cuánta gente conozcamos Lo que importa es hacer amigos, en el camino Y una moto pasa, justamente contable. Eso ya es común para mí Lamentosamente, me tendré que despedir, de verdad me jodan, llevaré en el corazón a aquellas personas o a aquellos personajes que me ayudaron a llegar hasta aquí. Llevaré en el corazón a aquellos amigos que hice en mi propio camino. Ay, no tengo palabras para expresar mis sentimientos actualmente. Pero lo que sí puedo decirles es que muchas gracias por acompañarme en este camino tan ajetreado, apedreado y tan... Turbio, por así decirlo. Ay. Lo único que me queda para decirles es buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos.